Churururos, floros, floros, floros, floros, floros, floros, Chusma, tú, sacas chusma, tú sacas lustre al caballo. El barrio de zombis limpiarás. Don, don, don, don. No teme a mi lunes, campeón. Don, don, don. No te dejes llevar por el terror. Chusma, tú nunca nos defraudas. Oh uh -huh.